Smartan Sparkling es un proyecto subvencionado por las ayudas de las AIs a través del cual se ha adaptado el proceso de embotellado del cava, en concreto la sección del etiquetado, a la industria 4.0. Como clúster básicamente, el proyecto Smart Time Sparkling nos ha aportado una guía de digitalización en, estar en este final del proceso productivo y el tener un piloto demostrativo en el que, cual poder traer a diferentes actores relevantes o socios que puedan estar interesados en esta digitalización y poder ver pues, un caso de éxito de todo lo que te puede aportar la digitalización en este sentido. By Formosa fuimos los últimos que entramos en este proyecto de Smart and Sparkling porque nos vinieron a buscar nuestros proveedores tanto de etiquetadora, que es Mack como de nuestro programa de gestión de planta que está ahí, y nosotros encajamos porque éramos clientes de los dos. Y la verdad es que estamos encantados de poder hacer un proyecto con ellos. Participar en este proyecto ha supuesto un acicate, poder colaborar con otras empresas y ser capaces de gestionar un proyecto interdisciplinar con gran capacidad de las ingenierías asociadas y conseguir unos resultados satisfactorios a todos los niveles para, para ambas. Este proyecto realmente nos abre la puerta a lo que es eh, el análisis predictivo, en lo que es el mantenimiento, aparte de poder controlar realmente muchas más variables de lo que en un caso normal en una máquina podemos estar supervisando. Entonces ellos nos permite realmente que nuestro software también dé un paso más adelante y podamos llegar a un nivel de detalle que hasta ahora realmente no se había podido realizar. Para nosotros nos ha servido para hacer una reingeniería de nuestra etiquetadora y tener una etiquetadora mejor de la que teníamos antes de hacer este proyecto y al final ser, ser más óptimos mejorando tiempos de cambio, reduciendo minutos de avería, ayudando a los preventivos y al final siendo más competitivos a la hora de producir. Hemos desarrollado un software especial uh, paralelo al, al funcionamiento de la máquina para recopilar todos los datos necesarios para conectarse con el sistema de gestión de, que tiene la empresa o ERP. y con esto pues a recopilar por ejemplo, si la máquina está en marcha, si está en paro, la velocidad, el control de operarios en eh, cada turno para sacar pues, estadísticas de, de producción o los paros, depende del operario. También, pues, temperaturas de los motores y todo esto, pues, poderlo tratar y avanzarnos a, la, a cualquier mantenimiento, avería o cualquier cosa. Lo que hemos hecho es integrar nuestro software dentro de la máquina para que, digamos, pues, esa máquina pueda salir ya con un software integrado directamente donde se va a incorporar esas eh, tareas de, de mantenimiento preventivo, en este caso, y recogiendo toda la, la información necesaria también para poder predecir qué pueda pasar y automatizar pues, cualquier eh, acción previa antes de que, de que ocurra el, el fallo. Eh, mediante el proyecto Smart Parking pasamos de máquina, maquinaria totalmente aislada que, pre, que toma decisiones eh, de forma autónoma a centralizar toda esta información y no solo poder tomar decisiones eh, de forma eh, mucho más informada sino también tener un mayor control sobre el proceso productivo. El futuro del, del packaging pues, nos permitirá una gran flexibilidad, personalización, digitalización de los procesos, inteligencia artificial, una gran Big Data, una fabricación aditiva. Los requerimientos de flexibilidad yo creo que son lo que va a marcar este futuro cercano. ¿no? Lo que necesitamos es mucha adaptabilidad, entonces esta adaptabilidad que puede, necesita la fábrica, solo se puede lograr mediante la automatización y una automatización a todas las capas. ¿no? En esta tipología de proyectos, los clústeres, y en este caso Inovi Packaging Cluster, dan soporte desde la parte más administrativa y de coordinación de la implementación del proyecto, pero también utilizan todas sus redes de contactos y de difusión para dar a conocer la iniciativa y sus resultados a toda la cadena de valor de ambos sectores.